Hola, mi nombre es Brian Camilo Chavarriá Lozano, soy de Colombia, tengo 23 años y participé en una experiencia de intercambio profesional con IESEC en Phyllis. Me llevó a tomar una experiencia de intercambio con IESEC, fue también la misma experiencia de voluntariado que tuve, porque conozco tanto de la organización que sé que puedo crecer personal y profesionalmente, adquiriendo un gran número de habilidades que formarán mi carrera y que me van a marcar como un líder en el mundo. Personalmente me siento satisfecho porque todas mis expectativas profesionales se cumplieron. Todo el trabajo de poder encontrar esta práctica y poder haber aprendido cosas personales y profesionales en Philips realmente me deja muy satisfecho. No existe una forma de poder graficar todo pues el performance que esto me ha dado y la gran posibilidad que ahora estoy viviendo en este hermoso país que realmente no conocía y me lleva a motivar a conocer una cultura diferente. Porque de cierta forma esto también va a impactar mucho el lugar de donde vengo, y las personas que están a mi alrededor, por eso ya muchos otros se han motivado a seguir creciendo esta hermosa organización y la costumbre de salir de intercambio y salir de tu zona de confort, aprender cosas nuevas en otro país.